Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Le habla Irmari de Papelería Estudio Y en este video les voy a estar enseñando Cómo limpiar nuestros mats En este caso voy a estar utilizando Este jabón de lavar plato Este es el palmo libre Pero pueden utilizar Dawn Que sea el azulito original Y voy a estar utilizando esta esponjita De marca Clorox Pero pueden utilizar la esponjita de su preferencia Después que la esponjita Eh... No ¿verdad? no vaya a maltratar nuestro mat Así que rapidito la voy a abrir por aquí Para darle comienzo a nuestro tutorial ¿Okay? eh, Siempre les recomiendo utilizar el jabón El jabón que sea azul Que no tenga cremas ni nada Porque pues eso puede verdad eh, pasar ese material a, al mat Así que lo que voy a hacer es que le voy a colocar una gotita nada más de jabón por aquí y voy a estar utilizando esta parte de abajo primero. Por aquí el agua, y entonces vamos a limpiar el más poco a poco. Y luego lo que voy a hacer es que voy a estar utilizando la parte de abajo. Ven que tiene como una parte un poquito más gruesa. Y con esta parte gruesa voy a remover todo el recibo de papel, de pega. Pueden lavar con presión, ya que estos más pues aguantan. Y ya vemos como poco a poco, ¿verdad? Él se va limpiando. Me queda un poquito aquí De pegamento Así que le voy a dar un poquito más Y ahí más o menos está un poco el jabón a esto, para ver cómo ha quedado y como pueden ver todavía queda un poquito de sucio aquí pero el resto del mar verdad está bastante limpio aquí un poquito abajo y noten que usualmente estas esquinas son las que nosotros utilizamos para trabajar así que las esquinas que más utilizamos son las más que se van a ver afectadas así que voy a ir nuevamente Y queda nuestro mat ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar secar para que este ya nuevamente la pega se Vuelva a poder utilizar En el caso de que ya El mat, verdad, no, no lo puedan utilizar Este mat es la segunda vez Que lo limpio Así que puede ser que tal vez Tenga que volverle a colocar pega Así que si necesito colocarle pega Sabemos que podemos utilizar El pegamento To way De la marca Ectools Para poder este, verdad Colocarle pega nuevamente a todo el mat ese, ese paso lo voy a estar enseñando en otro video aparte Pero por ahora quería enseñarles cómo es que yo limpio los mats Para poder utilizarlos Este es el mat Cricut Pero igualmente podemos hacer lo mismo con el mat de Silhouette Y de la Portrait Así que este ya saben, pueden utilizar una esponjita yo compré una en especial para limpiar este, mis mats porque ya la otra se me rompió. Así que pueden tener una, una, una esponjita disponible solamente para limpiar los mats. Y recuerden que el jabón puede ser el jabón de fregar, que en este caso estoy utilizando palmolivia azul, eh, pero pueden utilizar el don azul. Así que este... Ya saben, cualquier duda pregunta me pueden escribir en los comentarios abajo Y con gusto les voy a contestar Mil gracias por acompañarme nuevamente en otro tutorial de Papelería Estudio Y espero que tengan un excelente día